Precisamente lo que yo hago con pruebas y con documentos es mostrar la manera selectiva como se está haciendo esta investigación y dejar en, la, en el tapete, digamos, de la discusión la posibilidad de que esa selección, esa manera tan selecta como se está haciendo la, la, la investigación, tenga que ver con los conflictos de interés que tiene el propio fiscal. Porque, repito, es el fiscal del Grupo Aval, que está metido, socio, es, es socio del Grupo de, del Odebrecht, que son los que. Son los dueños de este consorcio de donde habrían salido más de 50 millones de dólares en sobornos. Consorcio Ruta del Sol 2. Entonces, en el caso mío, repito, pues sí es es totalmente desproporcionado. ¿sí? Eh, yo soy una periodista frente a un fiscal que además es, eh, de alguna manera, el reflejo del fiscal general. Entonces, es, es, es una lucha totalmente desproporcionada que afecta y vulnera mis derechos y además la libertad de expresión en este país. En el caso eh, de, de Gonzalo Guillén, pues es, eh, vamos a ver qué pasa. Él hace una investigación, plantea unas hipótesis, él le responde y todavía no sabemos quién... Eh, tiene eh, la razón porque eh, faltan los documentos. Gonzalo Guillén ha dicho que va a presentar los documentos. ¿Por qué no publica su declaración de renta? ¿Por qué no nos dice si Amanda, que es esta empresa, eh, Amanda Advisors, eh, si esta empresa tiene o no? Él dice que no hay acciones al portador. Muy bien. Pero otro, Guillén dice que sí, que sí hay acciones al portador y que tiene como aprobarlo. ¿Por qué no nos cuenta qué es realmente esta compañía que él creó, dónde la creó y cuándo la creó y por qué la cambió y por qué cambió digamos su eh, razón societaria en el 2014 cuando él entró al gobierno. Eh, son preguntas que yo creo que son importantes. Él es un funcionario público y él tiene eh, el deber, no solamente, no solamente me lo he dicho, él tiene el deber de responder las preguntas que se le hacen desde el, desde el periodismo y desde la investigación. En lugar de coger la fiscalía y atropellarlo a uno.